Hola amigos del pescador, cómo les va? Bueno, en una ocasión les hemos mostrado lo que teníamos de boyas. Eh, ahora vamos a mostrar lo que tenemos en líneas, algunas líneas, como siempre les digo, tratamos de mostrarles algo por lo menos de variado. Pero Disponemos de más colores, más formatos eh, y algunos otros modelos que ir por un tema de, de tiempo a veces no se pueden mostrar. Pero en líneas generales vamos a mostrarles lo más tradicional que se usa, desde líneas de tres boyas, de dos boyas líneas paternoster por ejemplo tenemos líneas de tres bollas con armado tramposa es un formato varito que se usa mucho por un tema de sensibilidad en el río tanto como en la laguna también líneas ya como para más el río el río la plata el río uruguay el se es una, una bolsa un poco más grande este formato por ejemplo es una línea tramposa con una bigotera ya incluida que es un sistema que se usa hoy en día un montón la bigotera es un, una bollita muy efectiva eh, para aquellos que no les gusta usar con, con tramposa un armado con boyas de poliuretano armado convencional eh, el clásico paternoster en muchas lagunas todavía se sigue usando por un tema de cuestión de profundidad encontrar mostrar que en, en qué altura está eh, y poder eh, regular así capaz otra línea eh, a cierta profundidad eh, y acá bueno tenemos por ejemplo con una bollita de madera balsa con bollas de plástico eh, incluso tenemos también sin boyas eh, para aquel que pesca también de la costa, tenemos bollitas, por ejemplo, una línea de dos bollas y un punterito, ya lista como para usarse. Pinitas de tres bollas yo, también tenemos de dos bollas yo y de cuatro bollas yo, habría que agarrarle un punterito, ya está lista para tirar. Y bueno, después un poco más de variedad, bollas también de plástico como para el río. Estas es también bollas de plástico y una bigoterita más sensible, bueno, ahí para el guazú que a veces se usa una línea un poquito más, más, más sutil. Eh, algunas estilillitas laguneras bien sensibles eh, esto por ejemplo es bien del río de la plata es una olla bien grande eh, para aquel que por ahí no tiene tan buena visión la verdad que es súper importante en tema de colores y tamaño eh, una línea con boyas redondas boyas ping pong también se le llama es una línea que navega también muy rápido porque apoya muy poco en el agua y después tenemos algunas líneas armados eh, con madera balsa eh, bollitas cometas más chicas, algunas de 2 más 1 también como le veníamos mostrando en madera balsa y un armado por ejemplo así ya más premium con bastidor de madera bolla madera balsa el suelo juntas la verdad que esto es de primera eh, para aquel que quiera alguna línea en buena calidad eh, tenemos en, en diferentes formatos diferentes calidades de boya diferente material de bolla. así que bueno cualquier cosita tienen los datos al pie de la pantalla nos escriben por algún modelo especial algún eh, tipo de bolla especial, así que bueno, nos esperamos.